no van a, a tener que encontrar con la presión. Eh. Señores, vámonos al siguiente tema, muy fuerte. Roche RD dice que el único el porán es un clon y una copia china de a oh. El artista urbano Adeli Ramírez Oviedo, mejor conocido como Roche RD, dijo que el comunicador urbano el único porán es una copia china y un clon de a Así expresó cuando fue entrevistado en los premios HIT 2021, eh, que fueron celebrados en Punta Cana, Provincia de la Altagracia, República Dominicana. Roche ganó la mejor colaboración del año con el Remix, Ella no es tuya, que contó con la participación del puertorriqueño Mike Tower y la argentina Nicky Nicole. Vamos a escuchar lo que dice Roche Rd. Rd ¿qué te opinas de eso? Que este se vaya a ¿Por qué tú le sacas la lengua a Roche? <risa> <risa> ¿Eh? Claro, que hay muchísimos canales de YouTube y de televisión. ¿Eh? <risa> Exactamente que hacen lo mismo que a los foques y cada quien tiene su brillo. Tú no puedes con a Luini con Alofoque. No se comparan. Tanto en view y en la personalidad. No es lo mismo. Para tú decirme a mí que Luini es una copia de Alofoque. No lo es ni hablando. Porque a los foques no se expresa la manera que se expresa a Luini. Porque Luini tiene ya. Y ha hecho el curso de locución. Entonces a los foques no. ¿Entienden? Ese es, sabe manejar en situaciones, sabe cómo hablar sabe cómo expresarse, a los foques todo tirado, ya lo conocemos así, su personalidad es así, te lo digo crudo y ahí directo. Luini, no, Luini trata de manejar la situación porque sabe que es una persona, además de que es un artista, sabe cómo manejarse, cómo decir las cosas, para que tú me digas a mí, buen loco, que no haya este que hablar, que Luini una copia de los foques, por favor. Eh, yo yo creo que por, por la, la situación que pasó en estos días, donde Luini empezó a atacar el movimiento paralelo, y están en guerra ellos tú me entiendes y por eso es eh, eh, rochiquillao porque cuando cuando el eh, eh, luis ni estaba ahí para pa apoyarlo entonces ahí no era una copia china ¿eh? ahora que están en contra ahora es una copia china verdad ahora sí sí, es sí que sí, le encanta sí, chimia, Roche es de más roche demagogo Ah, porque ahora, porque ahora no te apoyamos, estamos en contra de algunas ideologías, porque oye lo que pasa con Rochi, cuando tú te vas en contra de alguna ideología que él tiene, ya para él tú eres lo que él te ponga, no, tú, usted es una copia china. ya tú no, no corres con él, tú me entiendes, ¿eh? Así es, ¿eh? entonces ahora se está como, por, por, porque él ahí dijo como que no tiene nada con a foco, que ahora él está como por buscar, por buscar el lado de nuevo, sí, porque claro. él sabe que, que a los foco es la para, tú me entiendes. Ya sabe lo que se mueve. Y, y, y yo sé que eso, yo tampoco confío mucho en esa controversia, porque que para mí al final todo eso termina montado, ese show, eso show mediático. Ya, ya de después de poder del viernes con no, tontón, no, después, ya, ya ya de, está que No, no, cree no que ya nada. Yo me, es que ya, es ya, que ya yo estoy montado. adentro de ellos, ya yo me he sentado con esa gente y sé porque todo eso se planea. Ya, eh, a mí ninguna de esas controversias, tú me entiendes, no, y, y, me, y yo lo digo y lo expreso, aunque yo sea de los de ahí, de los medios, a mí me conviene de que eso sea así, porque yo también me siento como fanático y me, y me desilusiono cuando yo veo qué mentira, no hay emoción. ¿tú sí, ¿tú me pero entiendes? Recuerda, recuerda, que lo de Luis y, y él, es verdad, es lo, personal. Lo de Luis y Rochi. Eh, sí, es personal. Sí, sí se, yo, yo creo que a, a lo personal. El... Que incluso se han dicho que no, eh, a no te quieras tenemos problemas. ¿Tú me entiendes? O sea, sí, pero, Luis no es un muchacho de problemas. Rochi tiene que dejar eso de, de, de estar montándole presión a los tigres, creyendo, tú, porque él está con un, con un terror carcelero. Eso siempre lo han dicho. Lo mismo panadé, como con una vaina carcelera. Un día le van a dar un toma que lleva, que, <risa> <risa> que, que va a botar los dientes de oro que tiene. Porque él que, quiere, que, que tú me entiendes. Entonces tiene que manejarse mejor, Rochi. Un día, un día le va a pasar algo. Que le baje a, le baje dos, porque ahora es con Luis, ni mañana con quién va a ser, con ¿Quién ese? no lo eh, eh, No, con cualquiera que se le ponga en contra. Yo creo que Rochidito debe de, de, de dejar ese, esa vaina y verse más internacional. Mira, por lo menos ahí lo, lo tratan de llevar internacionalmente, y ahí se va los chismes. ¿Qué tú opinas de Fulano? De fulano es tuyo. Ahí está. Ahí claro. baja, se ve Va chipi. en esos premios donde había como aprovechar, tú sabes, como tal sí. de hacer clase un ching que estaba gente internacional ahí que estaba en el parque estaba este muchacho que es famoso, Juan Dios Pantoja. Toda esta gente que está en hora de moda. Lo y aprovecharte, dije, los popes míos. <risa> y en esos premios hit allá y como darte un ching aprovechar, tener un poquito de manejo. Al hablar y si tú tenías eso por dentro que no te lo aguantaba que era una copia pues guárdate en Y se vio solo, Rochi, se vio solo en los premios GINA. y nadie le hizo coro mientras que el alfa, kiko el crazy, los foque, el cherry estaban con el combo de su gente para allá y var, varias gente famosa él estaba con su componente hecho sí, que, que, que él, cuando... él, él, él, él yo dos solo sí. se sentaban uh, tú me entiendes entonces. Eh, eh, se ve mal eso, como que a ti nadie te quiere hacer coro Pero por la Pero videos y fotos cuando la alfa estaba cantando: que estaba Rochi solo sentado en una silla. Solo, la gente con lo con deja celular, solo. Así. La gente lo deja solo. Va a, llegar, va, a llegar un, va a llegar un momento que iba a estar solo y va a querer buscar... Porque él cree que ahora él está en la pampara y mañana al único y porán, a los focos, no le, no le van a hacer falta. Va a llegar un momento que ellos le van a hacer falta y ellos van a cerrar la puerta si él sigue así con ese comportamiento. Sí, es verdad, sí, porque entonces eh, ahí se nota en todos los eventos, sea de gran magnitud o no, él siempre está solo, sí. lo han dejado solo a él, lo han dejado solo y, y este de problema de honguito de ahí para acá, el lío de honguito, también por igual, eso lo, lo ha dado a él muchísimo eh, down, ¿eh? claro, y es sí. por el mal manejo de él. Se le han ido, los tigres se le van del lado, y mismo Napo, que era uno de los, tú conoces el Napo? No, <risa> ella no conoce el Napo. <risa> <risa> ella conoce a Jay Menes, ah, familia no sé Manny Cruz. Mire. Manny, man. ¿Ah, ah, ¿por pues qué poco? Yeah. Pero el día que estaba el día que, pero el día que estaba que yo dije que yo no sabía quién era. Y a Chombo para hablar. Chombo. Chombo para hablar. ¿Tú conoces Chombo para no hablar? Pero conocí a Cherry. Conocí a Cherry. Cherry la conoce a Cherry. Cherry ya tengo WhatsApp. ¿Tú lo ves? Pero a Napo también uno lo ve en WhatsApp. Yo no lo he visto. Ella no conoce a eh ¿A quién? ¿Tú conoces ¿tú? a Chichu? <ríe> y para tanto. ¿Eh? Ella con cono le conoce a quien le conviene cuando viene a ver. Señores, vamos a una pausa y regresamos con más contenido. <música>